Bienvenidos a este nuevo video, va a ser sobre arte Esta es mi rana, me encanta Y es mi, es mi gorrito favorito Antes que nada, una disculpa por no haber subido este video antes La verdad es que se me fue el tiempo No planeé las cosas bien, pero al fin está aquí Ya lo pueden ver y espero les guste No sabía de qué hablar, pero afortunadamente En la semana me encontré con una serie de videos Que se llama The Art Assignment Es una serie en Youtube Y son dos chicos, un una chica y un chico Que van alrededor de Estados Unidos Entrevistando artistas y bueno, cada uno de estos artistas dejan una tarea por semana, la cual tiene que ver con el trabajo que ellos hacen. Cada una de estas tareas tienen un trasfondo histórico, por lo tanto, bueno, están bien sustentadas, o al menos eso creo yo. Algunas más que otras, algunas tienen un sustento bastante loco, para mi parecer, algunas no. Bueno, eso ya depende de cada quien, denles una oportunidad, quizás sea acorde a lo que les gusta, quizás no, pero bueno, nunca está de más probar. Este video va a ser sobre el que fue posteado hace dos semanas, que se llamaba What, How and Where, el cual fue originalmente un juego desarrollado por dos personas, bueno, dos artistas, que el objetivo era desarrollar la creatividad a partir de instrucciones específicas, sencillas pero específicas. Actualmente este es un sitio web, que pueden darle clic por aquí. Tiene un botoncito que dice Try Me Now, te da una instrucción específica en letras rojas. Y bueno, puedes darle clic hasta que te aparezca alguna que te guste a ti. El chiste de esto es compartirlo. Tiene links para compartir en Facebook y Twitter. Y bueno, yo voy a intentar cinco de estas. No se lo pierdan. Antes de que se vaya, no sé si notaron que aquí abajo puse subtítulos en inglés. Esta es la nueva forma en la que voy a estar haciendo los videos, dependiendo de con qué fluidez pueda desarrollar un tema u otro. Lo estaré haciendo en inglés con subtítulos en español o en español con subtítulos en inglés, ya que creo que la forma anterior no estaba funcionando del todo bien. Si opinan lo contrario, déjenme en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia, también déjenlo en los comentarios. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir. ¡Niapi! ¡Bye! Eso es todo por hoy.